Lo mejor de viajar con mi hija es seguir estando en casa, porque lo tengo todo ahí. Sí es verdad que cuando vas en pareja, vas solo, vas muy deprisa y a lo mejor no saboreas tanto los sitios. Hay pequeños detalles que tú pasas desapercibido y que para ellos es nuevo y es todo un mundo. Entonces les llama la atención todo. y Tú muchas veces te acuerdas de cuando tú sentías eso cuando tú eras pequeño y es una emoción muy bonita, de sentir todo por primera vez. Y, y aprovechar la curiosidad del niño ¿no? y sobre todo lo más eh, impresionante es ver tu mundo a través de sus ojos. Eso es impagable. Así que a viajar. Porque tampoco es tan difícil, requiere algo más de organización, pero no es, muy, no es más difícil y los niños están bien mientras que están con sus padres. Está lo que más le gusta es estar de viaje porque está con nosotros las 24 horas. La, la, la mayor lección que le podemos dar, el mayor regalo a nuestros hijos es viajar juntos. Ha aprendido a viajar como viajo yo. Ella ahora cuando viaja con amigas pues ya maneja eh, los seguros, el transporte público está muy suelta en todo eso y yo creo que, que eso es una, buena, bueno, que es una buena escuela. Yo creo que se dan unas herramientas claves para la vida, como es la planificación pero a la vez la flexibilidad, como es la empatía, como es la tolerancia. Lo que queremos es que ella vea que el mundo es grande, que hay mucha gente, todos diferentes, pero que no hay que tener prejuicios. Que viajar es bonito y que puedes aprender muchas cosas.